Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter, arroba ecomedios 1220. Esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220, Ecomedios. 13 años junto al club atlético independiente opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución ecos del rojo radio auspician este programa las siguientes empresas electrocred hogar pelme instalaciones industriales transporte gracecol levas tr Hilados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tavo, La Mía Chita Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Ecos del Rojo Radio. Bueno, eh, con un triunfo el fin de semana, lo teníamos, lo merecíamos, lo esperábamos, ¿eh? se, esperó, se esperó mucho tiempo, pero como siempre Independiente, un triunfo viene con algún quilombo. Nunca es algo así, ganó Independiente, Enrique vamos a discutir de fútbol, Daniel pelearemos, nuestra nueva compañera, Luna Lorenzo, también vamos a discutir, pero siempre sale que la colecta, que un dirigente, que alguien le pegó al otro. Siempre es un problema. Muy buenas noches. ¿Cómo andan, Daniel Martínez? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Muy bien. usted? ¿Todo bien? Muy bien, realmente. Diego Rico, buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Lo veo más flaco. Mentira. Mentira. La verdad que mentira. Estoy comiendo mucho. estoy La ansiedad me está matando. Luna Lorenzo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Todo bien por suerte. Muy ¿Qué? agradecida por el espacio. Tranquilo. Después, después, faltando dos minutos tengo algo para usted. Eh, ¿Qué decíamos, Dani? Independiente se empezó a ver Diego, los comentaristas de Ecos del Rojo Fútbol que los tenemos hoy acá. Miércoles empezó a mostrar algo de fútbol. Empezó Dani a a, a, a decir, che, si el 4 lo corremos un poquito para acá, y si y Marcone por ahí, o sea, antes era tan desastroso que daba, daba no sé qué, decir, Vallejo, y qué sé yo, ponía a Vallejo, ponía a Loissi sí, de lo mismo, ahora me parece que ya empezamos, le bastó laburar 10, 12 prácticas al ruso Sielicki como para empezar ya a ver un equipo, ya una defensa, firmes los centrales. ¿Eh? El lateral derecho ustedes me dirán Fabi, todo esto hay que mantenerlo en el tiempo sí, claro qué novedad, pero me parece que ya empezamos a ver un mediocampo con un alfil ahí, tipo Pacman comiendo todo, tiqui tiki tiki, tiki tiki como Ortiz, iba ¿eh? prácticamente digo en un momento, me dice, ¿me dónde, ¿hasta dónde va a apretar? hasta, la, hasta el área rival iba ¿eh? sabemos lo que da Cauterucho ¿Eh? los muchachos los de color Todavía está. Y Jiménez todavía están en un. No están en el contexto del equipo, pero Dani, ¿qué te pareció así al primer bosquejo el, el, el, el triunfo de Independiente 2 a 0? Al margen de la victoria, me sí. parece que fue el primer partido en el campeonato que Independiente jugó como un equipo. Ni siquiera cuando había debutado ganando en Córdoba el 1 a 0 ante Talleres, o algo que se había visto, por ejemplo, en la primera etapa con Instituto, el otro día fue sólido en el fondo con un arquero que no perdió un solo balón cada vez que salió a descolgarlo, con la saga central de mejor rendimiento en todo el torneo, con un lateral que fue salida como Barcia, con un doble cinco que le empezó a ganar la mitad del campo y a dominar la pelota a Belgrano, y sobre todo con un cambio de ritmo que no lo habíamos visto con Independiente en ningún partido del campeonato, y me animo a decir ni siquiera cuando en La Plata ganó por la Copa Argentina. Primer partido que gana de local, Primer partido que en el Libertadores el rival no le anota goles. Porque independiente, aún empatando, era en dos con Instituto, Colón y uno con Racing. Primera vez. Y encima, ante un rival que venía ganando un partido detrás del otro, que en los últimos no le habían anotado goles, que tenía uno de los goleadores del campeonato, Vegetti, y el otro día casi que no tocó la pelota, y más aún, casi que no tuvo ocasiones de riesgo Belgrano. Por eso lo que dije ahora lo repito. Independiente jugó por primera vez en la décimocuarta como equipo. Diego, ¿te gustó el doble 5? Vos que sos bastante obsesivo con esa situación. Sí, es, eh, yo soy obsesivo del medio. Yo soy obsesivo de la mitad de la cancha. Ahora, me gustó Ortiz. Creo que fue el mejor partido que lo veo desde que debutó, lo, entrando, siendo titular. Creo que eh, lo oxigenó a, a Marconi o lo ayudó. Para mí fue la figura de la cancha. Muchos dicen Barcia. Otro dice Cautelucho por los dos goles, pero yo desde el rendimiento, desde el juego, para mí el mejor Fortis. Sí. Eh, equipo corto, se notó que es un equipo mucho más corto, tanto para atacar como para defender. Y lo que trabaja Russo Chericki, está trabajando lo, lo, lo más importante, los equipos siempre lo decimos, de atrás para adelante. Uh -huh. Y está trabajando la, la faz defensiva, buscando su marcador de punta derecho probó con Barcia, anduvo. Hay que ver los próximos partidos. Sé que está trabajando mucho en, en lo anímico sobre Barreto. Cuando llegó, le dice, vos sos el dos que quería boca, que te, te pedía todo el mundo. Bueno, se nota, ¿eh? Demostrarlo, le está comiendo la cabeza a Barreto. Enhorabuena. Va, ya no creo, pues va, bueno, ya tiene su edad, tiene su carácter. Eh, vamos a ver un, un par de partidos más adelante. A mí Va, todavía no es un jugador que me convenza. A Ayrton Costa, que sabemos que el negro mete a lo loco, sí. él te va a dar eso siempre. si sí puede pasar hasta que lo va a hacer, pero puede jugar bien, pero jugar mal, pero dámelo. deja todo. En este equipo dámelo siempre. Bueno, Siempre eh, y después bueno, buscando las vainas, dejemos Cautelucho que Autelucho es un caso aparte, porque todo dicen se hace de penal hay que hacerlo de no, penal en esta situación independiente. No, no, ¿eh? no, no, no. Yo vi errar cuando el campeonato que no fuimos al deceso le temblaba la piernita. Bueno, Montenegro uno, no me olvido de eso. Dos partidos inolvidables el debut con Newells, el partido estaba empatado, el remate de Farías a la tribuna. Y, y el él convoca. Y el partido convoca cuando se lo ataja Orión a Montenegro. No en vano, cuando se le gana a Argentinos con un gol de penal de él, que dijo Brindisi? Lo pateó a los Montenegro, que es lo que yo le dije. A buen entendedor, pocas palabras. Por eso que ahora revalorizo lo de Cauteruccio. Pateó cinco y todos fueron adentro. Y, momento, y uno mejor pateó que el otro. Y en momentos momento donde un equipo que no funcionaba. Complicado. Ahí se iba a preguntar, Luna. Digo, ¿esperaba ya con tan pocas prácticas? ¿Cuántas, cuántas prácticas tuvo, tuvo con doble turno? ¿15, 20, Dani? Y él asume el viernes previo al clásico con Racing primer día de práctica algo más liviano, el día sábado habida cuenta que al día posterior se jugaba ante Racing y toda to la semana, de antes toda River, la semana toda posterior la semana. a River y luego de River todo lo que tuvo previo a Belgrano Ya te, ya ya ¿Vos ya tenías en mente ahí desde la tribuna empezar a ver algún digamos algún movimiento como para decir in estamos inquietando al arco rival? ¿Te preocupaba Belgrano? En principio no me preocupaba Belgrano, si bien Belgrano venía muy bien, creo que iba tercero en la tabla, uh -huh, sí. este, venía ganando muchos partidos al hilo este, y venía rindiendo bien ya de por sí como equipo. Eh, a mí personalmente me pasó que cuando Zielinski debuta con Racing, eh, yo había visto un independiente un poco distinto, un poco, un poco más ordenado de lo que ya se veía viendo desde principio. Eso es lo que tienen los equipos de Cielinski, casualmente, orden. Es que precisamente para mí, Independiente es el, el primer partido que veo Independiente tan ordenado. Sí. Es, eso para mí es lo que principalmente hizo Zielinski, como ordenarlos bien y coincido acá con Diego cuando dice que Ortiz para mí fue fundamental. Sí. En, en el medio campo para también que Marconi respire un poco eh, y poder, poder tener un, un medio más, más fuerte, más conciso eh, que lo que venía haciendo independientes fechas y, anteriores y ahora el partido con el Argentino, fíjate que hoy probó a Chaco Martínez por Jiménez sí ¿por qué? porque a Casares no lo va a tirar por izquierda seguramente estará probando con el Chaco Martínez al lado del doble 5, cuero por el otro lado, más suelto el salsero y arriba, Cauterucho. Perdón, ¿quién? El salsero, son salseros. Son, sí, son, son, son, son. ¿No viste que vienen y yo que para la salsa, van a la oh, salsera? No sabía. Decir que no está usuriada, sino estaban todo el día en azúcar belgrano. <risa> eh, bueno. Bien, eh, yo creo que, bueno, no, más o menos compartimos todos, empezamos a ver un equipo, eso es fundamental. Todavía, como decía, el, los salseros, eh, Cuero y Casares, me parece que todavía... Están, están, no tienen posición, me parecería a mí ¿no? Todavía no no no. no, no, no, no, están ni de enlace ni. Se, se pero se lo tira fuera por, por derecha, Fabián. A, a ver, yo creo que sí, al bueno, poner a Martínez, si hoy por lo probó Martínez, Martínez, porque lo va a tirar por izquierda, seguro, lo va a soltar a Casares. No, pero, ah, con Racing, por la derecha, cuero, hizo dos, tres cosas interesantes. Y el otro día no le dio, ¿viste? Como no se le día, no. El otro día no, no le dio. No, no le da, no le da. A ver. No le da, porque también vas con un rival que es por ahí en ese sector tenés un poco más de compañía. Eh, digo, por ahí bueno. el, el lateral izquierdo de Racing lo encaró un par de veces y lo pasó y ya cuando lo pasó medio que ya no quiso ir mal ataque, digo, ¿viste? cada partido es una cosa nueva, digamos, sí, bueno, ¿no? Bueno, el otro día no, no tanto, Belano no atacó, por sí bien eh, el que sacaron en el primer tiempo, que era lo mejor de Verano no sé si nos hizo un favor, el técnico Farré nos hizo un, un favor, con Ortigosa Ortigosa era en el primer tiempo de los mejorcitos de Belano. se pelea con el 9 en el segundo tiempo no sale y nos hizo un favor porque ese, ese sí se estaba complicando, por ese lado. Todavía no se había desprendido mucho el marcador de punta izquierda. Bueno, ah, bueno, ahí quedó cuero, bueno. Después lo sacó a los dos, a los 10 minutos del segundo tiempo. Sí. Y bueno, ahí modificó también Independiente. Un Independiente que a pesar de ir ganando en el primer tiempo, siempre se paró en campo de rival salvo esos últimos minutos de primera, después del sí. segundo tiempo se paró en campo no, rival bueno, pero, y jugó ahí donde te, a ver y sí, Diego pero a ver no, generalmente si entra la, más lejos tiende, de nuestro arco estemos mejor cuando Diego. vos estás mal y tenés muchas sí, dudas claro. au, siempre te, te, te acomodás cerca de, de tu arquero el tema es que se adelantó pero además lo hizo con juego previo al segundo gol Independiente tuvo cuatro pero cuatro clarísimas dos tapadas por la figura que fue el arquero de Belgrano y dos que se fueron cerca cuánto hacía que no se veía eso bueno, pero hoy el mensaje... no, En un momento Dani dice, no sé si Dani o Diego, en el comentario, en Eco de Rojo Fútbol, en la Trasmi, dice, creo que Independiente atacó en este partido lo que no atacó en todos los demás. Totalmente. O sea, alguno de ustedes los los lo dijo, digo, y es verdad, Digo, porque la de Cazar en el primer tiempo, la volví a ver después cuando llegué a mi casa. Digo, de 10 que te tiran, yo creo que no 9 no tenés que hacerlo. Y que se come solo frente al arquero, el arquero ya estaba tirado, era... <risa> Era, era era inclinarse para recostarla del otro lado, o sea, la tira por arriba del travesaño, o ya eras 2 a 0 el primer tiempo. No tiene gol independientemente, depende no, no mucho gol. de Cauterucho, no tienes un no, no equipo tiene sin gol. gol, por eso está buscando, hoy consiguió poner una solidez defensiva y hoy ya puso a Martínez, va a buscar, ahora va a empezar a buscar algo asociado de mitad de cancha para adelante, que algo que acompañe bien a Cauterucho. Muchos dirán, pero Jiménez hace mejor. Bueno, veremos lo que ve. Algo ve el técnico. De momento va a poner a Chaco Martínez. Oh, Hoy probó, no digo. Hoy, va probó. Hoy ah, probó con el Chaco Martínez por un lado. Lo habrá soltado a Casares. No nos olvidemos que jugamos en un cajoncito el bueno el fin ahora de semana. Casares no creo que lo saque. con la Él cree en la pegada de de del ecuatoriano. Sí, no bueno. lo va a sacar, al menos en una cancha chica donde puede ejecutar, ¿no? Por eso, en esperemos. La en la pegada y que le pegue. ¿viste? Ponemos gente de huevo en pie. ¿Y qué hacemos? No tenemos huevo en pie. Eh, que le pegue. No, Casale le pega bien. Y no, no le pegó en todo partido. ¿Viste? Digo, y en algún punto, digo, el otro día ejecutó dos veces y las dos veces malas definiciones. Las dos más claras las tuvo él. Por eso te digo. Bueno, pero. Está bien. Eh, ahora vamos a saludar a todos los que están ahí haciendo el comentario en YouTube, bastante gente conectada. La justo como están diciendo lo le comento digo, la, la declaración de, de, de, de, del goleador de Belgrano no, ah, no tiene no que Getty, por favor. sin sentido perdés 2 a 0 no jugás mejor que el pero rival y decís que me, somos me, mejores pero y cómo lo sostenés como que yo favor. diga soy rubio de ojos verdes y lo que está mirando la el YouTube se cagan de risa la mejor manera eso? de no demostrar que uno de es mejor que ganando. el rival es en el campo de juego el tema que Independiente no solo le ganó ¿Qué ocasión de gol tuvo Belgrano? Ninguna. ¿En fue qué oportunidad? superior. Pero totalmente. Claro que fue superior. O Así sea que venían, el venían a Avellaneda, quizás con alguna esperanza de seguir su, su, su desarrollo de campeonato. Pensaban que si ganaba Belgrano se, se prendía. ¿eh? Pensaban que seguía. Los azotes en la casa de Caifás. Por ejemplo, nadie niega la campaña que Belgrano está realizando. Es un mérito enorme que un equipo que ha vuelto a primera ha ganado más de lo que perdió. Y más de un partido que ganó lo hizo jugando bien realmente. Recién lo comentábamos. La serie de victorias consecutivas, el arco invicto, el buen juego que en un momento determinado había alcanzado. Ahora, el otro día fue la contracara. Por eso que no entendí lo que dijo Vegetti. Por un lado Belgrano, por el otro en un muy mal partido, y sale con una declaración que no tiene ni pie ni cabeza. Y sí, estoy seguro que quiso sacar a Ortigosa, o porque las discusiones que había en la cancha entre él y, y el y jugador. Era muy evidente. Era sí. muy evidente. Bueno, Acá, mira, Roberto Morales, ahora vamos a ver, eh, vamos a nombrar a todos. Eh. Eh, Roberto Morales pregunta, pues es una pregunta, digamos, eh, interesante. ¿Saben algo? Cuando se levante todo, puedan venir Cuesta y Gigliotti. A ver, eh, Roberto, hay que levantar dos inhibiciones. Quizás de acá hasta que se levante puede venir una tercera, de, de mucho menos monto que la, la importante de la América. Después en la segunda parte del programa vamos a tocar el tema, el tema de, de, de todo lo que viene sucediendo en Independiente. Independiente tiene... Tres jugadores lesionados, eh, decimos que está lesionado, Barrosa, el último, Toto Pozo y Chila Márquez. Ya perdió el, tie el tiempo para pedir, eh, como independiente estaba inhibido, vos tenés que reemplazar a un jugador pidiendo permiso, porque el TAS está cerrado hasta junio, entonces vos incorporarás por lesión, entonces al estar inhibido Independiente no pidió esos dos cupos para incorporar, porque estaba inhibido, entonces hasta junio lo que queda es levantar las inhibiciones e incorporar, eso por un lado, por el lado de que puedan venir, yo tengo entendido que Gigliotti se le termina el contrato con Nacional en junio, no se cuesta, es una incógnita. Pensemos que hace dos minutos, o sea, estamos, estamos eh, digamos, estamos inhibidos. Nos queremos de vacación a Cancún, 15 días. Y bueno. Complicado. Complicado. Hay que levantar la inhibición, empezar a ser creíble. Están nombrando dos jugadores que pasaron por el club. Dos jugadores que están jugando en el exterior con sueldos onerosos, con un dólar libre que ellos están cobrando, a venir a cobrar en un dólar oficial. Mirá, Roberto, yo lo veo complicado. No sé, Diego. No sé, Luna. Yo lo a veo ver, complicado. Me no parece sé. que hay que ir de a poquito. G Gilioti. No empezar a cometer los errores de empezar a traer jugadores por traer. A ver, pues sí. yo pregunto: si el que le empieza a dar funcionamiento, si Barcia empieza a ser una realidad de cuatro, si Elizalde quiso un gol en el partido del lunes. Eh, de amistoso, si empieza a sobrar un defensor que sobre, si empieza el mediocampo a funcionar como queremos Marconi y Ortiz, si empieza a ver, no sé, los delanteros a ver qué es lo, que es lo más preocupante, quién puede asistir, ayudarlo a asistir y aparte hacer un gol que no sea Cauterucho. Digo, por ahí el plantel empieza... Otra vez a valorizarse. sí no sé, eso, bueno, es un partido recién. Vamos a ah, esperar, no. vamos a hacer un análisis, hacer análisis y hay que hacerlo cuando te Bueno, pero hay que Faltando ¿vale? una o dos fechas para terminar pero, este pero campeonato, más o menos hasta el todo hacemos, Comemos pizza y esperamos hasta el próximo partido. No, no, pero a ver, si vos me decís por las características de los dos jugadores que me nombraste, pues tienen esos nombres, no sé, viste. No, no, me parece no, raro Barreto lo de los si vuelve, Barreto, antes del campeonato lo pretendió Boca, después se cayó el pase, digo, Barreto es un, después hubo un sondeo de Brasil. Está bien, pero si traes a Cuesta traes un zurdo. Estoy hablando, digo, no, yo no sí, digo de no, Cuidado no, también con eso, hay que estudiarlo bien todo eso. No, pero No, Yo te digo yo te digo que por ahí el plantel que estaba hundido, que nadie, no valía nada, por ahí co con triunfos se empiezan a categorizar sí. y empezar a tener un valor. Sí mismo Que Barreto empezando. valga tres, cuatro palos otra vez, que Barcia tenga un número, que, que, que Costa otra vez, que vinieron, lo sondearon otra vez por un millón y pico y le dijeron que no, digo, por lo menos... Que tengan valor, Dani. Sí, mismo empiezan a tener confianza en ellos mismos y empiezan a rendir mejor, empiezan a liberarse también un poco de la presión, porque no nos olvidemos que la mayoría del plantel son todos pibes. Del, que... blo del bloqueo mental que más de uno tuvo en lo que va del campeonato. Totalmente. cosa que Cosa que era evidentísimo en más de un partido. Con todo el estadio a favor, con partidos que Independiente los ganaba, los manejaba y no los pudo rematar. Pero al mismo tiempo, algo que ustedes recién comentaban, ¿no? Supongamos que varios de los que hoy día componen el equipo, o en todo caso el plantel, levantan el rendimiento, se cotizan, se revalorizan en el mercado, tal vez independiente, urgido de dinero contante y sonante, los tenga que vender, que puede pasar también tranquilamente, porque el que venga a comprar sabe cuál es la economía de la Argentina y en particular la de independiente. Y por ahí te veas obligado a desprenderte de un jugador que para el técnico es determinante. Claro, por eso, eh, lo que está planteando Dani es muy posible y ante esa opción de Dani, que es muy coherente, digo, si nos quedamos con el plantel, potenciamos a los chicos, que aparezca Santi López, que tenga minutos, eh, que aparezcan los cueros, que aparezcan los Casares o sea, que, que, que digo, los Hidalgo ¿me entendés? porque digo si acá es cuestión de salir de la inhibición para empezar a traer a ju traer jugadores claro vos me decís hoy traemos Gigliotti ¿y qué te voy a decir? ¿que no? y por la característica lo que le gusta a Sieriki le gustan las dos torres allá arriba claro ¿Mm? ¿qué te voy a decir? no vos decís Cuesta tuvo ¿cuánto hace que se fue Dani? ¿seis años? enero del 2017 seis años vos decís Cuesta zurdo ya fue, jugó tantos años fuera y dámelo, claro que sí, pero me parece que independiente no está en condiciones de lo que Yo de creo que, que lo de la franja izquierda está más más complementado que lo todo sí. el sector derecho. Por eso te digo, hay que mirar, hay que, a ver, hay que tener una buena mirada y decir dónde, dónde estamos descompensados. Si no juega vario tiene que jugar Baedo, donde te van a decir, bueno. Y de cuatro, lazo? y de cuatro, bueno, no, lazo, por favor, y de cuatro eh, estamos constantemente eh, buscando variantes ahí. Sí. Por eso te digo sí, apareció, estaba, hay, que, hay, que hay que tenerlo, a ver, hay que estudiar quién se va. Todo. Todo. Con un profesional, ¿no? Con un tipo que sepa. No caballero. No caballero. Necesitamos a alguien que entienda. Bueno, pero caballero está, digo. O sea, si, no, con, si Independiente no vende. Total, total de, fracaso te, de caballero. No, pero la pregunta es, la pregunta es, digo, a todos. Digo, si Independiente ojalá pueda en junio salir de la inhibición. Pero dice, bueno, no podemos incorporar a nadie. ¿Qué hace, caballero, hasta fin de año? Muy buena pregunta, <risa> para la cual no tengo ni siquiera una mala respuesta. Porque vos, digo, incorporó 11 jugadores. Bueno, un técnico tuvo que haber estado de acuerdo para traerlo como estilitano. Nos hundió en el fondo del mar. Ahora tardaron tres partidos para traer a Zielinski entre medio, repeto y toda la historieta, si ahora aparece todo y todo se tranquiliza, digo, ¿para qué quieres hasta fin de año un manager? ¿Para qué función va a cumplir? Enrico, lo dejé con esa gorra linda Yo, que nunca si me se queda una. para mí, es cuidarle los morlacos a una persona. Cuidar intereses. Intereses personales. Propios y ajenos. Más ajenos que propios. <ríe> Bueno, no lo sabemos si es más ajeno propio propio que ajeno no no sé para mí es más ajeno que propio pero bueno por ahí le dieron un regalito de algún jugador que trajimos de Vene bueno, no sé. bueno eh, bien ahora vamos a irnos eh, Dani eh, usted le agradeció a su compañero Darío Figueredo el cambio que hizo lo llamó por teléfono o algo no, me te decimos bien. que el señor Daniel Martín está los viernes entonces como sí. él tiene otras cosas aparte eh, del programa de Ecos del Rojo, él trabaja en otras, en Cuatro de Copas, nuestro colega, nuestro conocido eh, Jorge Rizo, eh, como en unos problemas, entonces él, eh, digo, pide el miércoles por el viernes y su compañero se lo, se lo pasa, ¿no? Efectivamente. Sí, lo agradeció. Tengo que hablar con Darío personalmente, muy bien, muy bien. así que... Es una cuestión de, de compañero, ¿no? Pero sin dudas. Bien, eh, preguntas. Eh, Pregunte nomás. No, vamos a leer un poquito a Jorge. Vamos a, vamos a saludar. Sí, yo le iba a decir, colóquese los lentes, va a leer mejor. Exactamente. Eh, a Cortina Certico, Fernando Gabriel García, Caballero Rojo, eh, Hugo Russo, Jorge Vizcaglini, también Caballero Rojo está ahí muy activo. Fernando Gabriel García. Oh, ¿Quién más? Luciano Vera, Ramiro06990. Eh, ¿Quién más? Algunos se repiten. Caballero eh, Rojo, eh, Oliver Gatiesa, bueno, Roberto Morales, eh, Luciano Vera también lo mismo. Bueno, están ahí los muchachos eh, en el chat de, de YouTube eh, comentando un poco Pablo Fernández. Eh, después vamos a leer Leo Díaz. Vamos a leer algunas preguntas de ellos. Eh, Superman Leandro Díaz. Caetano ¿eh? Superman Díaz. Lo conoce usted como amigo suyo. ¿sí? El arquero campeón Apertura 2002, Leonardo Díaz, era conocido como Leo, Batman o Superman. ¿Se <risa> <¿Te> acuerda? <risa> no sé por qué tenías su apodos. Nunca lo entendí. Leandro Gaitano. Buenas noches. Saludos desde Brasil. Soy hincha independiente de Avellaneda y de la selección argentina. Bien. Eh, dice que cuesta queda libre, están comentando. Y llegó el de mía, se termina el contrato. Gidio, Puma. Bien, bueno, son todos comentarios. Eh, yo creo que hay que tener con todo lo que, lo que venimos pasando y todo lo que vamos a hablar en la próxima media hora. Ahora vamos a la tanda, nos vamos preparando con Gerardo. Yo creo que este mercado si se libera para contratar. Hay que hacer un buen análisis, eh. Un buen análisis, está tranquilo, no demostrar nada. Si te llega a un jugador libre de algún lado ver la opción de pagar el sueldo por un año, ¿no? me parece que no es, no es momento de locura con todo lo que estamos pasando, muchachos. Con todo lo que estamos pasando. Esto es consecuencia de muchos años. Estamos pasando económicamente el peor desastre de la historia independiente. Mirá. Entonces, digo, no empecemos a joder como hinchas estemos, estemos tranquilos, claro Gigliotti cuesta, me gusta, a mí a todos nos gusta pero digo, me parece que tenemos que, que estar tranquilos porque todavía estamos inhibidos y vamos a ver si podemos salir de la inhibición del América y de todas las que vayan a venir y muchas cosas de representantes que todavía están entonces tenemos que comprar más camisetas, ser más socios, sacar más abono y lo que menos tenemos que hacer es seguir comprando y esperar a los Santi López, a los Hidalgo, a esos chicos, como apareció ahora, tenemos un, espero que siga rindiendo, un central, un mediocampista que te come los tobillos, y estaba en, estabas en inferiores. Entonces digo, o traes o alguien que te cambie la ecuación, si no, deja a los pibes. Creo que tenemos que empezar a pensar en que tenemos que ir para un solo lado la idea del hinche independiente. Si sufrimos por todo esto Lo que estamos sufriendo todo, todo, Todas estas cosas que nos está pasando Me parece que tenemos que A pesar de que estamos arriba de un barco Y a veces nos, nos cacheteamos y nos peleamos digo Pero por lo menos tener, focalizarnos En decir, basta de gastar en boludeces Basta de jugadores que no sabemos Cómo van a rendir, estos son los que están Algunos se van a tener que ir Esperar que se recuperen Pozo y Chilamarque Porque también faltan En octubre se recuperan Pero bueno, son jugadores que en algún momento fueron importantes, bueno, tiene que volver a, a, a hacer, las, hacer que Independiente vuelva a resurgir con los chicos de las inferiores, que no es un detalle menor, ¿eh? está en quinto en reserva, ¿eh? y mirá que vi dos partidos contra Razi no mereció perder, por lo menos empatar, y otro partido más que creo que fue con defensa, que perdió y mereció ganar, o sea, si no Igual, estaba la, tercero en reserva, o sea, cuestión, no tiene un equipo no es estar malo. Primero, no es estar primero, la cuestión es que, saques, que vayas armando a los jugadores bueno, para la primera. pero está bien, Diego, pero si de 28 equipos estás quinto no, hacia 6 puntos, significa bien. que algo está Vélez, Material hay, River, el problema Boca... Es que vos también tenés que traer un técnico que o quiere jugadores de mucha edad, porque quiere experiencia, o si tenés un técnico que... Puede que le guste trabajar con pibes de inferiores... Y que de una vez por todas, eh, el técnico de primera trabaje de la mano del director técnico de reserva. Que tengan ideas compatibles, que sean compatibles en lo humano y que no vea el técnico de primera que el que viene por debajo se quiere quedar con el puesto de él. Cosa que lamentablemente en Independiente pasó más de una por vez. Por eso siempre digo que el técnico de reserva tiene que venir con el técnico de primera. Para que no haya problema. Esa fue la última palabra del señor Diego Rico.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 Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com seguimos en Facebook. Ecomedios Live. ElectroCred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en ElectroCred. Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país. Camioneros, municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio y empleados de seguridad. Comunicate al WhatsApp 11 59 19 47 09. Ingresa a nuestra página web electrocred.com.ar. Pelme Instalaciones Industriales. Más de 60 años de trayectoria. Trabajamos para toda clase de industrias, siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad. Pelme, Almeida 2636 San Martín. 4759-2383, pelmesa.com. Gracicol Sociedad Anónima, empresa de transporte de carga, logística y distribución de mercaderías en Capital, Gran Buenos Aires e Interior del País. Atención personalizada. Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología. Llámanos al 155-021-3694. Levas TR, Levas estándar y de competición, trabajos con garantía, Santo Tomé 4233 Capital, teléfono 4567-8705, seguimos en Instagram, arroba levas-tr.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 Osvaldo Itria Eijo, productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria Eijo, Hipólito Irigoyen, 5472 Remedios de Escalada. Teléfono 11 44 21 1947. Vení a la costa, venía a Santa Teresita, venía al Hotel Swing.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 Al 42 36 16 48 o 42 91 2016. Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG. Rectificación de motores diésel y nafteros. Estándar y competición. Garantía de calidad y rendimiento las 837, Villavoz, 3 de febrero, Buenos Aires. 011-21-45-1500. En Instagram, arroba AMG, rectificadora. Bueno, seguimos, segunda, segunda parte de, de... Menos mal que está todo. <risa> Menos mal que no sale nada. Menos mal que no sale nada, ¿no? nada Lula, ¿no? Más, <risa> más. Bueno, a ver, eh, ¿cómo arrancamos? Vamos a hablar un poco de, de la colecta. ¿Cómo? ¿Usted es el conductor? No, no, no, no, no me trata así porque si no me voy. Como, <risa> dijo, como dijo uno, si hace el gol me voy, si hace el gol me voy, y se terminó yendo. Dani. ¿Qué sí. día fue? Medero eh, me en Independiente, aquel partido que Boca le ganó 3-1 a Platense, el relator que dijo, si lo hace me voy, se levantó y se fue. ¿Qué año fue? 1992. Marcelito, Marcelo Araujo. Golazo de Medero en el arco de las vías. Independiente eh, ¿Boca Platense de local Boca? No, local Platense, Platense en Independiente. Y tenía que ser en provincia, si Platense era de provincia. Mira. Bien. Bueno, ah, es de provincia, no desapareció. Que no, no, sé no. Fue, era de capital y después pasó su claro, cancha ¿En tenía el, pasó? Claro, tenía el estadio en Manuela Pedraza y Ajá. Kramer hasta el 72. Y el nuevo, el actual, lo inauguró en julio del 79. Está todavía el, ¿Sí? el viejo. No, del viejo no quedó nada. Está el predio, el predio está pero ahí. no quedó nada. exacto eh, Bueno, no sé, chicos, a ver, les dejo a ustedes a, ver qué, qué, a qué, ver qué opinan. evidentemente se recaudó más de lo imaginado y tuvo un impacto mediático que a más de uno lo desacomodó. Porque si no es inentendible todo lo que se ha lanzado del jueves pasado a hoy. No, aconteció una semana y hay denuncias que se caen en cinco minutos... Hay teóricos análisis periodísticos de gente que destila odio y veneno contra Independiente de toda la vida y ahora lo ha potenciado, pese a que su equipo económico y deportivamente hablando está por encima de Independiente en los últimos tiempos y por sobre todas las cosas, en lugar de informarse, desinforma. Siempre menos miran a nosotros, es el complejo que tienen. Ellos tienen un complejo muy grande. Porque a mí me, Ahora, perdón, Fabián, yo sí. me parece perfecto que si un colega no le gusta la manera en la que se encaró el tema, lo diga. Tampoco me parece mal que se traiga a un especialista, por ejemplo, en el tema finanzas, para que explique por qué esto está mal. Pero tampoco sería negativo que coloquen a alguien al aire que diga que esto está bien y justifique el por qué. Por eso digo que evidentemente el arranque fue... Peor para ellos. Fue mejor de lo que habían imaginado. Si no, no se puede creer todo esto. Yo no. Sí, opino opino lo mismo que mis compañeros. no, Me parece. Ahora. No hay más que por bien no venga. ¿No nos está uniendo al pueblo rojo? Pero a más bien, de uno, sí, no a todos. A qué, no, pero digo. No, y aquel no, no, que no, dudaba no. de poner dinero. sí. Pues no, pero entendé de Claro, digo, no nos va a unir, de, digamos, de esta maldad. Porque en verdad, si es como que yo me ponga a pilar. A ver, en Chacarita están juntando plata. ¿No? En Chacarita, Junior, están juntando también para salir de una inhibición. Yo jugué en Atlanta, hasta la, pasaba la séptima y después me agarró una enfermedad no puedo jugar más. Y soy de Atlanta, pero digo, no, no, se, me, no se me ocurre mirar chacarita y criticarlo. Cada socio chacarita, lo que quiera. Si van a poner la plata y ellos zafan, mejor. Hay, hay otra cuestión. Te digo, ¿cómo se meten acá? Y encima son, los, ve los escudos, a criticar. No, estamos saliendo de un quilombo No nos, no nos levantes eh, la moral y la autoestima, porque se levanta el rey de copa y te aplastamos como una cucaracha otra vez, te sacamos 20 partidos más. Entonces digo, nos están levantando la vara ellos mismos. De... Y nos están, me parece que haciendo. me parece que nos, nos, nos está uniendo. Pero aparte la cosa, Fabián, ahora estoy viendo tenemos en el canal Colo Colo contra Boca. Cuando sacó el fideicomiso Boca en la época de Macri, uh -huh. habían cometido unos errores, no andaba bien Boca, al principio no daban bien con bola, no tenían dinero. Arman el fideicomiso para armar el plantel. Alguien dijo algo, sí, por ahí una cargada o lo que sea. Pero después me un que empezó a ganar muchas cosas. ¿Y alguien dice algo? No. ¿Qué tiene miedo que pase eso con Independiente? Independiente está haciendo fideicomiso este para pagar deuda, no para atraer jugadores. Es que si vos lo analizás, recién en el sexto campeonato con Macri presidente de Boca, el equipo gana un título. En la apertura del 98. Casualmente da la vuelta olímpica de local Independiente. La primera vez que Boca ganaba un campeonato profesional en la República Argentina de manera invicta. Nadie dijo nada de lo que Boca había armado, de la ingeniería que había montado con la finalidad de recaudar dinero y revitalizar un plantel que hacía tiempo no ganaba nada, desde la apertura del 92. Lo podemos trasladar a otros clubes. En un gesto que me pareció perfecto, la gente de San Lorenzo de Almagro se unió a depositar dinero para la vuelta avenida a La Plata. Sí, señor. Aparte, ¿cómo te ¿Qué puedo... tiene de malo? Y compraron los terrenos... Y por ahí vaya a saber cuándo podrán poner el primer ladrillo, porque hoy hacer una cancha es casi imposible. Pero sin embargo ellos tienen, tienen toda la, la, la energía puesta que alguna vez van a volver a Boedo. Y la verdad, te digo la verdad, ojalá puedan volver a Boedo. Si no se me ocurre cargarlos, ¿de qué barrio sos a Lorenzo? digo, no sé. Esa parte de, del juego. Ese, no, pero vos me decís que vuelvan y si pueden volver, que vuelvan. Si son muchos, miles y miles, millones de hinchas, ¿cómo me voy a poner a cargar porque juntan? Digo, la verdad, digo, sé sí. Y periodistas que lo que. El partidario, el tuitero, a mí no es preocupante, digo. Pero vos ves periodistas. Iba a decir prestigioso. Nah. Periodistas, conocido, sí. conocido, sí, conocido, prestigioso sí. No. Periodistas. Conocidos, sí. Conocidos, sí. Conocidos, Prestigioso, no. Conocidos que trabajan en medios importantes, Dani, uh -huh. hablando una pavada tras otra pavada por, de, por descalificar situaciones que tenés que estar a otra altura. Muchas viejo. veces sin fundamento, totalmente. No, pero tenés que estar a otra altura, a otro nivel. Vos, si sos de Racing y querés pisotearme, pisoteame, pero no me, no me levanté, me estás levantando, Gil. ¿Me entendés? Eso es lo que yo me, me, me, me... No, pero aparte otra cosa, están todos con, con el porcentaje que se lleva a Malatea. Yo cuando tengo un problema con vos, Fabián, y me estás haciendo algo, llamo a un escribano y el escribano viene y asienta lo que está pasando. ¿Qué te lo hace gratis el escribano? No. Vos estás pagando la, la, la honorabilidad del escribano, que es palabra supuestamente casi bueno, santa. Claro bueno que Sí. Independiente de qué está haciendo. Malatea se lleva cinco por ciento. Porque la gente le crea a Malatea ¿qué, ¿Qué te cobra es como un escribano. ¿Su credibilidad? Porque, si no Porque poneme a cualquiera otra vez y le ponemos dinero. Pero, pero, a cualquiera. Diego, pero pará. Puede ser que no te guste. Y no pongas. No pongas. Si nadie obliga a nadie. Nadie obliga a nadie. Y no vas a ser menos hincha de como dije yo. Si no ponés no Ahora, vas a ser menos hincha cuando se junte una plata que ya estamos hablando que estamos alrededor de 700 millones de pesos. Falta mucho, yo el domingo algo en la transmisión decía, no se va a llegar a lo que se pensaba, pero si ayuda a pagar, si está lo de la América, que es lo más grueso de todo, estamos hablando de una cifra importante, 1.200 millones, 1.400 será más o menos, de pesos que se transformarán y irán más de 6 millones a la América, eh, estemos contentos yo no sé si se va a llegar a eso pero digo queda mal para nosotros los viejos Dani, hubiésemos pensado que alguna vez Independiente de esto iba a pasar y no, pero es, y lamentablemente nos pusieron de rodillas perfecto, pero para, para graficar lo que fue la grandeza de Independiente, pero las complicaciones económicas Voy a dar una serie de ejemplos. Sin lugar a dudas que la década más gloriosa de Independiente en un campo de juego ligado al fútbol fue la de los 70. Sí, señor. Dos metropolitanos, dos nacionales, cuatro libertadores, tres interamericanas y una intercontinental. Cuando el doctor Cortés toma el gobierno de Independiente, gana la elección en mayo de 1970, Independiente era puntero del metropolitano, pero tenía tal cantidad de deudas que, por ejemplo, de su bolsillo... Dirigentes de la directiva anterior tenían que pagar la concentración en un hotel de la zona de Constitución. Con el paso de los años, Independiente jugaba uno y hasta dos amistosos en tres semanas, por citar un caso, Chascomús. Iban, jugaban, recaudaban el dinero y se venían. Y un día en el apuro por llegar temprano, se metieron de lleno con el auto en un arroyo en medio de la ruta y no lo podían sacar, era de madrugada. Ellos mismos todavía hoy, afortunadamente la inmensa mayoría con vida, lo recuerdan y se ríen de lo que les pasó. Más aún, cuando Independiente le gana a la Unión Española, la final en junio de 1975, cuarta Libertadores ganada de manera consecutiva, ¿saben cómo se vuelve la delegación? el cuerpo técnico... Directiva y Arsenio Erico la gloria de independiente que había sido llevado de la mano de la comisión directiva de Asunción del Paraguay en micro sí, acaban de oír bien un plantel tetracampeón de América consecutivo retornando del Paraguay a Buenos Aires en micro jugaron un amistoso en Formosa para recaudar dinero ese dinero fue íntegramente al bolsillo de los jugadores y así la directiva iba bajando la deuda que tenía con ellos, llegaron y fueron a jugar por el campeonato al domingo posterior con River. En 1984, en una época de enorme gloria para Independiente, en menos de un año campeón local de América Intercontinental. Es, es el año, el tope, año es... Tope de los últimos, digamos, 40. No, no, de toda la historia. No, hay, aunque te parezca no. increíble, hay otros superiores. ¿Cuál? 1973, por uh, ejemplo. Ah, claro, 73. Bien, pero anoten esto lo que era Independiente y lo que era el resto el único que se iba reacomodando era River Boca intervenido judicialmente y con el estadio cerrado y el promedio más bajo de su historia San Lorenzo sin estadio y Racing en el ascenso Independiente le gana la final al Liverpool, pero para recaudar dinero juega ante el Eleven Football Club un equipo cual nunca más lo volvimos a mencionar, en Hong Kong recaudó el dinero, volvieron a la Argentina y el domingo jugaron ante Ferro todo eso, que hoy día sería poco menos que imposible, ¿qué plantel luego de ganar una final de Copa Libertadores en el Paraguay vuelve a la Argentina en micro? Ninguno. No. Ni el que le tiene miedo al avión, al contrario. Lo duermen, viaja dormido, sin ningún tipo ¿Y de ¿Y los amistosos en, el, en Centroamérica que se hacían en la década de Por ejemplo. lleno de amistosos en Centroamérica. ¿y, ¿Querés que cuente una? Enero del 75, Independiente era múltiple campeón de todo a nivel internacional. Realiza una gira por América del Norte... Australia, Indonesia y Hong Kong. Y los jugadores cenando murciélago. Se desayunaron luego de lo que habían comido. Cuando el mozo les dijo, lo que acaban de cenar es murciélago. Nah, ¿En serio? Sí. Tal cual, me lo contó el capitán del equipo. De haber sabido esto, ni lo comíamos. Era hermoso, pero no, nos enteramos cuando terminó la cena. Bueno, todo este tipo de cosas que hoy nos mueven a risa, era parte de Independiente en aquel entonces. Para dinero. ¿Saben quién se quejaba? Nadie. ¿Quieren otra? Independiente concentraba en Constitución. Cenaba en un restaurante de la zona. Atravesaban la plaza. Algunos querían que quedarse a dialogar con las chicas que por ahí andaban caminando, pero técnico y compañía que decían, a dormir que es tarde. En un hotel que hoy día no concentraría un solo plantel de primera división. Ahí Independiente lo hizo durante más de 30 años y se cansó de dar vueltas olímpicas el Constitución Palas el de enfrente de la estación de Constitución está claro. justo ahí en la esquina enorme, ese era el hotel independientista por excelencia ¿puedo eh, pasar eh, algunos mensajes que lo saludan ustedes, Daniel Martín? Adelante. Daniel Martín hace lo mismo en otros temas en fútbol, es de otro planeta eh, es un personaje Dani, está para los ocho escalones eh, personaje, un sí, eh. dice caballero rojo le agradezco che, sabe una banda ese viejo M. que vie... <risa> viejo viejo P. ¿no? Bah. sí <risa> ¿qué dijeron un día del de gorrita que se <risa> jugaba al <el> tenis ¿no? <risa> hoy se incorpora una compañera a la cara con la que lo está mirando estoy con... portando bien no estoy diciendo nada. sí, menos mal che, últimos minutos Les decimos que en 58 tenemos que dejar porque nuestro amigo Gerardo nos empieza a hacer carita nos pone una piu piu ¿tenemos el equipo? ¿Usted dice un equipo mixto? Sí, porque su compañero no lo trajo porque lo claro, el viernes, no, no, el viernes lo, hacemos. lo, viernes, el viernes, el viernes lo sí. hacemos Se lo digo ya Un equipo, hacemos los, el viernes como Dani no va a estar Hacemos un equipo Jugadores que han jugado Por las dos instituciones Con el equipo rival A veces hay, hubo equipo que prácticamente había que hacer Central mirar. Córdoba complicado En este caso, argentino, no. al arco Carlos Mario Goyen Línea de fondo Rubén Panianini Fernando Cáceres, Jorge Mario Elguín y Adrián Domenech. Mitad de campo, Roberto Acuña, Ricardo Giusti, Carlos Fren y Hugo Sagiorato. Y dos en el ataque que van a ser en este caso, Carlos Morete y Pedro Magallanes. Y el técnico, el más ganador en la historia de Independiente, José Omar Pastores. ¿Le gustó? <risa> Mirá la piel. Mamita querida. Yo hubiese puesto el amigo mío, que, que, claro y, que no puso a Pellegrini ese, Porque son los jugadores y, que le gustan a Martínez ¿Sí, No, No puse un mediocre Como alguien que vistió cuatro camisetas sí. San Lorenzo, Independiente, Argentinos Y la Selección Argentina Con todo fue campeón, de casualidad Sí, ¿no? sí, sí, de casualidad sí, de verdad. Eh, usted ha puesto a mi amigo Silvio Rudman Mamita querida ¿Usted Teníamos sabe? que elegir la... Redondo y Rudman Elegimos a Rudman eh, Era compañero mío de la escuela Jugaban los dos en parque y los dos en Argentinos Junior Jug eh, Jugaban defensores de calzada en un momento, no, no, Fernando, no, no. después no, se los lleva, no me diga que es de zona sur, no me diga. Él es de 69 y yo soy de 70, nos encontrábamos. ¿69 como yo? Sí, ¿Qué es 69? ¿de dónde es 69? Claro. Y yo soy 70, pero nos encontrábamos en los camiones de los torneos. Está bien, jugaban en Argentinos Juniors, los dos en la novena, pasaron de pre-novena a novena. A eso sí, a, a en ese eso eso momento sí. y en Bavi Fútbol, jugaba Cáceres. Estaba Cáceres. Todos compañeros, eran míos, terminaron siendo compañeros míos, íbamos mucho a la escuela juntos. Eh, Silvio Rudman la dejaba así en Bavi. pasa es que el paso a primera redondo fue una cosa y Silvio era Silvio más... Sí, la dejaba así, pero el así. campeón de esa categoría 69 eran ellos. Estaba, no, había con, no había con qué ganar. Con qué darle Cáceres, fortale. Marino... Chicos Juan Alboy después. Gaby sí, Marino. El, el lateral izquierdo de vale. aquel equipo de Pachamé, campeón sudamericano. Jugaba Silvio, jugaba el Turquito Maradona, 69. Sí, señor. Eh, y Marcelo Charelli, un jugador que llegó hasta la reserva de Racing, un compañero mío también. Eh, bien, eh, ya se nos fue el programa. Eh, algunos comentarios más. Eh, ¿Te quedó algo, Dani? No nos vemos hasta el domingo, hasta el sábado a la noche, de la un, previa a las un dato de color. 19 horas. La última vez que Independiente le ganó a Argentinos en el viejo estadio de Madera fue en noviembre del 78, 1 a 0 gol de Norberto Outes. La primera vez que le ganó a Argentinos en el nuevo estadio de Cemento fue 1 a 0 gol de Germán Denis. Pero siempre hay un pero. El viernes anterior a ese partido... Había que votar en AFA por la reelección de don Julio o no. Oh, no Hubo un club nada, o sea. que dijo no. Y casualmente pasó de ser puntero a terminar noveno en el campeonato. Perdón. Y no fue el, no fue el presidente que levantó la mano. No, no, lo mandó el presidente que supuestamente era el nene mimado de él, ¿eh? de Julio. Pero no votó comparada. Votó no. Boris. O sea, sí, Boris, Pero lo mandó comparada. Sí, sí, ¿eh? claro. No tomó la decisión unipersonalmente Boris. No, no ¿eh? pero lo mandó al frente al otro y todos se dieron cuenta que Independiente terminó que es lo que quiere decir Dani votando el único club que votó en contra de la reelección de Grondona. Algún día con la gracia, con, a ver con lo que le tenía que haber agradecido comparada a Julio. Algún día con quién lo metió en habrá que contar los pormenores de aquella votación. Bueno Dani nos vemos hasta el próximo arrancamos a las horas la trasmi ¿eh? perfecto nos vemos. Hay, de ahí la paternal el... sí señor Diego Rico muchas gracias. Nos vemos el viernes. Nosotros. Ah, creo que ya me, me despedí hasta el miércoles que viene. No, bueno, sí, Viene, <risa> con, no viene Psycho, no viene Psycho, no viene, no viene Figueredo, no viene, toda, viene toda la banda. Eh, ¿Qué te Bien Luna? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Te gustó? Sí, me impresiona mucho lo que sabe. La cantidad de información que sí, te ha Claro, la, muchísimas gracias. Mi compañero. No sale un carajo en Internet, va a ser todo mentira. <risa> Wow. decimos y ya nos vamos despidiendo Gerardo eh, nos encontramos el próximo viernes seguramente están los chicos Saico, eh, Darío Gargiulo eh, Enrico también y Figueredo decimos que tenemos de nueva, no lo quise hacer antes quizá para yo, o, o emocionarme ni, eh, ni hacerte pasar un mal momento a vos no un mal momento eh, presionarte y, y ponerte nerviosa decimos que Luna Lorenzo es es la hija de nuestro compañero, de nuestro amigo Diego Hueco Lorenzo, que está trabajando ahora, que nos vamos a ver en un ratito. Le mandamos un saludo, Le mandamos papá. un saludo, va, va a ver después, un gran abrazo. Eh, hablamos la semana, siempre hablamos, somos amigos a la distancia, pero siempre charlamos y me dijo, tengo algo para vos. Y, y bueno, la verdad que nada, sabes mucho, te gusta, sofana de independiente, te inculcó de chica, te conozco, a los ocho años te vi. Y ya hoy estás acá, así que cuando arrancaba el Codel Rojo yo ya te conocía, conocía a tu madre, tuve el gusto, así que, bueno, nada, todos los miércoles son tuyos. Agradecer, que si querés, al productor nuevo que tenemos, mandar un saludo también, porque, ¿viste? si no... Sí, le mando un saludo a mi acompañante especial. Exacto. Así que, bueno, gracias por estar y... Muchas no, gracias no, lo, a vos, Fabi. por, no, por favor. Encantada por el espacio. No, por favor. Un espacio joven, Martín. No, no, en cualquier momento nos van a echar a nosotros, ¿no? Ningún problema. Exactamente. <risa> Nos vamos. ¿eh? Hasta el próximo viernes a las 19 horas arrancamos la previa desde Paternal, ¿eh? Suscríbanse que los chicos me están retando, suscríbanse, Naitín. ¿eh? El que no pudo se suscribe y, y nos ayuda. Like, like el también, ¿sí? todo nos va ayudando para crecer y estar un poco mejor. Vamos, Rojo, vamos a unirnos, pongamos mil pesos, dos mil, lo que podamos. Pero la verdad, aparte de la plata, tenemos que empezar a querernos y a estar juntos y a sacar el club adelante. Dejarse de boludece y tirar para el mismo lado. Los jóvenes, los viejos, con una sola idea y hacia un solo lugar. Es el deseo de todos, sacar de una vez por todas independiente. Abrazo grande, hasta el viernes, chau chau. Esto es...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 Filme, Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tabo, La Mía Chita, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita.